Acá está que tiró su caña también va, Fe. Saluda. Hace mucho tiempo no se dice en un video ¿eh? Eso es, la verdad Puta madre medio, eh Estaba medio bueno. desaparecido Pero siempre sí participando. Ahí va Bueno, ahí arrancamos, recién estamos tirando las cañas Ya está el Pepe Estamos acá, en esta cabañita Camilla Panoracito Está Lucas ahí Gigante nuevo Oa. va? Oh, Mati también estamos todos equipados con alarmas, ¿eh? estamos haciendo car pitching a morir. Ajustalo a ese, está correntado, ¿no? Aquella. Bueno. ver oh, aquí se lleva el primer pique. ¿eh? ¿Quién será? ¿Tenemos un pique acá? ¿Qué es?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 Uf. No se me escapó, boludo. Se soltó. Bueno, arrancó la primera. Sí, después hay la mía también o está enganchada con la tuya? Ah. A ver si alguien nos da una mano. Vení, filma que yo tengo que agarrar la caña mía. <risa> y eso lo filmé también. Bueno, ahí estamos. <risa> bueno Pepe, saco <risa> <mire, salgo> una <risa> foto. Corré el balde de Mati. La segunda carpa del día, más hace poquito. Vamos a verla. Acá, mujer reharinado. Siempre arrancan Siempre todas la las arranca. canchas. Lleva la segunda, Ahí la devolvemos para que venga más grande. Ahí está, bueno, seguimos. Buena Pepe. Bueno, yo salí la primera, ahora que armó el viento, así que nada, vamos a seguir esperando los piques. Bueno, no, no pude picar el pique. Es filmar el pique. Ahí la segunda de Pepe. Arrancó acá allá con esa alarma. ¡Oh! No, no, tremendo, boludo. Es un tremendo carpón, boludo. Como me gusta copiar. <risa> Si, sí, si sí, <risa> <risa> la sala segunda tenía que jugar el cielo Aflojale, fregale, <risa> fue dale, Pepe. ahí Vas a ir por la escalera, no te conviene ni por la escalera, creo que esto es muy cerquita. Hacemos la devolución. bueno, ahí está el cocinero Pepe pegando con el disco ¿Sí? Ahí lleva el de vedolla acá, acá estamos esperando las milanesas. milanesa justo el para comer, eh La cosa de loco acá, atento a la jugada bueno. <risa> esperemos Bueno, acabo de sacar la carpa ya Vamos a comer el sanguchito de milanesa la verdad después te voy a mostrar la cabaña vamos a comer acá, bueno gente Opa. se complicó el, el clima, está llegando a llover pero igual acá firmes, bueno ¿eh? Pepe car fishing in the rain mira <ríe> mira mira mira mira Bueno gente, se vino la noche, estamos poniendo el fueguito, vamos a hacer un asadito, el Pepe cocinero, sí, como siempre. La... Bueno, hubo bastantes capturas, el boya sacó. Sí, hemos sacado, pero bueno, ahora la noche se tranquilizó, no pasa nada, así que vamos a cocinar. Bueno, nos vemos un rato gente. otro pique ¿Qué? Alta vieja alta vieja amigo y ahí está. alta vieja bueno gente arrancamos igual estuvimos sacando un montón de noche y no se ve por filmar de nuevo ¡Alta vieja, vida! amigo! <risa> Atraje toda la carpa, hijo. El suelo se tiene que enganchar, puta. hacia atrás No, no fue de bueno, tro atrás, no. El hotel. Bueno, hay muchos toques. La bonita la primera. La mía. La segunda. Sí. Mira, cómo no se levanta eh, el bonito de abajo. ¿no? Ahí, va, ahí. Va. Ahí, va, ahí va. Seguimos, estamos acomodando ya para irnos, pero seguimos acá con la calle. Y siguen los piques. Impresionante la cantidad de carpas que estamos sacando acá con GR harinados. Terrible, ya perdimos la cuenta. Mira, mira, mira. Escucha ese rico, escucha esa estrella, escucha. Escuchá, escuchá, escuchá, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. enganche bueno salió otra más antes salió una que yo en la calle y me fui a bañar salió una que la sacó Fede. Ya acá va a sacar. Mira el maíz... Cuando... Se lo mastican. Sí, lo que sí, que que sí, sí, sí, sí, terrible... Qué gorda. Pesa, eh. Sí, sí, sí. Ay, te saco un foto. Esta no tiene ¿sí? ni una aleta. No, sí, te, te. Oh, Qué oh, oh, papá. Boludo.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 ¿eh? No, tremenda pelea. Boludo. Ah, la carpita. <risa> <risa> che, esta esta sale o no? Ve, esta está para, para la parria. Acá le bajamos el volumen. ¿Esta? ¿No esta? ¿Se fue al baño o qué hice? ¿no? No ah, ¿Qué se ha sacado otra carpa a mí? ¿El? ¿La sacó yo? ¿no? Ah. <risa> sí, la Cooper... Tenía mucho más que el mío, entonces sonó igual, vine a buscarlo y era me era el mío. ¿eh? Y, y dije, bueno. Mati está sufriendo con la pelea. Vamos a pelear, ¿eh? No, no, no. Está... Dale, levantásela, levantásela. No miralo, miralo, no está vale, dale, sale, sale agrochándose, mirá. Mirá, ya está, listo. Bajale la cabeza, ahí, bajale la cabeza, Mati. Bajale la cabeza, a Alta carpa. Acabó, Fede. eh. Alta carpa, man. Sí, la tranquilidad. Toda sin cola, eh. Cuando dijiste Mira, Ahí está, mirá eh. Todas sin cola, eh Ahí está, mirá, Un copero de la puta madre Vamos a ponerla acá Vamos ese 14, copo, 140 ¿oh? 40 de Se nos voló la, la otra, perdimos la otra, che una. Vamos a la devolución, bueno, Mati. Uh. Seguimos en Villa Manacito, sacando muchas carpas con GR. Siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poquito al disco, voy a hacer un arroz con pollo como bueno, lo hicieron acá, lo con el poquito a dorarlo, subimos, vamos a hacer el lore de lo bueno, gente, la verdura. agua, el arroz carpa <risa> ahí está sacando una foto bueno pues si me quiero mostrar otra cosa porque ahí ya están filmando esto es lo importante así que ya, señores Uf. bueno ahora un ratito vamos a comer arrancamos la mañana bueno ahora sí eh no tengan yo en ningún momento en el baño ni en ningún otro lado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 se movió aquella, bueno mira ahí la enganchó la puta madre agarra esa caña, ve la tuya eh, no, no, pará, pará no, oh, alto robo de carpa eh, tiene un ¿Para en no, ¿No? Eso porque ratito terra tiene tu coco. Pero para que.. Esta es la que se fuma la tuca que tiraste con él. Vamos con la devolución. Estoy fumando, estoy fumando. Seguimos en eh, gigantes del río vamos a El río de Carpón, amigo, eh, viene ahí eh. Impresionante Se oh, fue Se fue Muy bien, vamos Seguimos, Fede eh. Seguimos, una tremenda no. que vale. Bueno, gente Acá llegamos, nos vamos despidiendo. Estuvo ah, buena la fe, pesca. Espectacular, Tomás, de es, y Fede. Muy buena pesca la verdad. Vamos bueno, a todos para irnos nos allá nos vamos. Así que, bueno, chao Pepe. Terrible jornada, pedida, re lindo. Estuvo buenísimo, la pasamos genial, así que una espectacular. Bueno, si les gustó, Uy, muy suscríbanse, muy síganos <risa> Nos vemos, hasta luego.